Bienvenidos de nuevo a la hora del código de App Inventor. En este tutorial construiremos una aplicación de dibujo para que podamos dibujar con nuestro dedo como si fuera un lápiz. Por eso, llamaremos a nuestra app Dibujo Digital o Digital Doodle. Iniciamos sesión en App Inventor y pinchamos en Comenzar un proyecto nuevo. Le ponemos el nombre y pulsamos Aceptar. En esta app utilizaremos el componente lienzo y como hicimos en el tutorial anterior, es importante que primero vayamos a las propiedades de la pantalla y nos aseguremos de que la opción enrollable esté desmarcada. En el menú dibujo y animación seleccionamos el componente lienzo y lo arrastramos al visor. Después, volvemos a Propiedades para cambiar los valores de la altura y la anchura a Ajustar al contenedor. Ahora, nuestro lienzo ocupa toda la pantalla. Cambiemos al editor de bloques. El evento para detectar que alguien está pasando o arrastrando el dedo por el lienzo es muy fácil de encontrar. Hacemos clic en Lienzo 1 para ver los bloques de este componente. El que vamos a utilizar es el bloque Cuando lienzo 1 arrastrado. Lo seleccionamos y lo arrastramos al espacio de trabajo. Como podemos ver, este bloque tiene muchos parámetros integrados, pero son muy fáciles de entender. Queremos dibujar una línea con nuestro dedo desde una posición inicial hasta una posición final. Así se unirán todos los puntos entre las posiciones del dedo para crear una línea recta en el lienzo. Parecerá que estamos dibujando en la pantalla del móvil. Primero necesitamos un bloque para dibujar líneas, por lo que seleccionaremos el componente lienzo y después el bloque Llamar lienzo dibujar línea. Después debemos establecer las coordenadas. Pasamos el ratón por encima de los parámetros del bloque cuando lienzo arrastrado para extraer los bloques que toman las coordenadas y los conectamos a Llamar lienzo dibujar línea. Si probamos la app en nuestro teléfono, veremos cómo podemos dibujar líneas con nuestro dedo. Hasta aquí hemos creado una app de dibujo muy sencilla.